¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Sean todos bienvenidos a un nuevo video de Finanzas en Criollo. Hoy vamos a hablar sobre educación financiera para los niños. Vamos a enseñarles la importancia de ahorrar. Ya que, por ejemplo, en mi infancia nunca me enseñaron eso y lo tuve que aprender gracias a un amigo. Me gustaría que ustedes si tienen hijos o si tienen un hermano chico, lo que sea, por favor enséñenle sobre educación financiera. Voy a hacer un video cortito y súper fácil de entender para que ellos aprendan a ahorrar. Vamos a hacer un ejemplo donde están dos chicos, Juan y Lucas los cuales reciben dos monedas de sus padres para comprar la merienda. Juan vio que le alcanzaba con una moneda para la merienda y la otra decidió guardarla. En cambio Lucas, a pesar que vio que le alcanzaba con una moneda, decidió comprar el doble de su merienda y así fue pasando el tiempo y Juan siempre guardaba su moneda extra, mientras que Luca siempre buscaba en algo para gastar sin razón o necesidad. Cuando llegaron las vacaciones, anunciaron el lanzamiento de la última consola de videojuegos. Ambos eran muy fans de las consolas, pero Juan que había ahorrado su moneda todo el año pudo comprarse la consola. Mientras que Lucas, como no tenía plata ahorrada, lamentablemente no lo pudo hacer. La moraleja es que siempre que puedas, ahorrar tu moneda o tu billete que te sobra y no lo malgastes en cosas que no necesitas. Entonces cuando llegue el momento de realmente comprar algo que a vos te encante, lo puedas hacer.